están superando los longs a los shorts, todo el mundo está long sin embargo, las exchanges te cobran por abrir un short piensan que es más rentable abrir un short y te cobran por eso y bastante, imagínate en Bitmax te cobran 0.0411 aquí ves los 10 mejores monedas AXS, estaba yo adentro Chainlink también, pero no están aquí Polkadot me lo perdí Cody estoy también, Qué bueno Mira aquí ves el interés Abierto, bajó mucho, muchísimo Es decir, la gente no presta dinero para abrir eh, Posiciones apalancadas Y el miedo, extremadamente miedo Extremo miedo 21% Aquí ya veo a Gabriel Que me dice, se escucha bien Muy bien, muchísimas gracias Ok, ahora ¿Qué más? aquí ves el chart de 4 horas el chart de 4 horas se ve bastante bastante, pues para no decir una grosería mal <ríe> ok, estás viendo aquí subimos hasta 53 200, rechazo tratamos de recuperar bajamos un poco, otra vez tratamos de recuperar aquí niveles de 48, 800 y pum otra vez ayer el punto más bajo estaba en 39,865. So, eh, ahora, ¿qué es lo que yo pienso que va a pasar? Pues a corto plazo vamos a tener una pequeña recuperación. Tú ves aquí el, el hash, no, el EMA ribbon está en 44,000, donde vamos a tocarlo. Y si tú estás viendo después, aquí también llegamos como al ribbon, regresamos otra vez al ribbon, hasta en un momento um, recobrar estos niveles ok, el de una hora en el de una hora ya se está por voltear otra vez en verde, marcando un long ¿Sí? vamos a ver si podemos mantener esos niveles, hay bastante um, volumen aquí, entonces es, es bastante probable que eso suceda pero te quiero enseñar otra cosa en el daily, el daily, el chart diario, me preocupa bastante. ¿Por qué? Porque no podemos perder este nivel. Mira qué pasó la última vez cuando bajamos de verde a rojo. Varios meses, varios meses un, una tendencia bajista. sí. Y cuando nos volteamos verde, uy, bajamos desde 10.000 hasta 65.000. ¿Sí? Ahora, ¿Qué niveles estoy viendo yo? ¿Qué estoy mirando? Te lo voy a enseñar. Mira. Yo creo que esta caja aquí, esta caja es una caja de mucho soporte y es, no vamos a bajar más de eso. No vamos a bajar más de eso. Esta caja tiene su fin en 38.500, más o menos, 38.500 aquí acompañado con bastante volumen visible. Ahora, ¿qué creo? que podemos aquí esperar. Mira, abrimos el chat de una hora lo que yo pienso que estamos formando y lo que puede pasar. Mira, yo creo lo que puede pasar aquí, voy a apagar aquí el EMA Ribbon y tú estás viendo que entramos aquí y estamos formando ahorita algo como una cuña descendente ahorita actualmente estamos aquí Aquí hay mucho volumen en 47. Pueden pasar dos cosas. Primera cosa que vamos a subir aquí, vamos a romper esta resistencia. Yo personalmente no lo creo, sí, porque hay demasiado miedo, hay muy pocas inversionistas, hay inseguridad por lo que pasó con Evergrande, con China. Nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar ahorita en los mercados convencionales. Lo más probable es que va a pasar es que vamos a tocar aquí vamos a regresar aquí exactamente el, el nivel, ¿sí? donde más bajo está la caja aquí 38, 500 tal vez de aquí nos recuperamos y vamos para arriba eso es lo que yo pienso que puede pasar, obviamente tú sabes que yo no soy asesor financiero, nada de lo que te digo, eh, tú puedes considerar una asesoría financiera, yo soy solamente un alemán loco que habla sobre criptomonedas en YouTube, por lo tanto toma tu decisión y es siempre a propio riesgo y a tus propias investigaciones y aquí este pequeño análisis que hago en base a los arcos eh, estás viendo que es realmente un chart semanal y no hay problema de hay un pequeño week por debajo de, de esta línea sin embargo tenemos que recuperar este nivel por lo menos 43 44 por ahí para también estar por encima de él la, la media móvil exponencial de 21 semanas, ¿sí? Y aquí, mira, la, la dominancia, la dominancia está formando también este bonito arco aquí. Si seguimos subiendo aquí, si tenemos un rebote, si seguimos subiendo, subiendo, subiendo, los altcoins van a tomar un golpe bastante, bastante grave y, pues ya sabes, como cada día te... Invito a entrar a mi página criptoavanzas.com. Aquí una guía gratuita de criptomonedas te puedes descargar para aprender los bases. Una guía que yo he escrito, descárgalo. Y también aquí ofertas, sí, bonos, cosas que te regalan en Bybit, 1610 dólares con tu eh, depósito inicial. Aquí en Swissborg eh, te regalan um, hasta 100 euros